En este video, te contaremos los principales factores que debes considerar para cortar los tableros de melamina Arauco como un profesional. Realizar correctamente este proceso será de vital importancia en el acabado final de un mueble. El uso de disco incisor para cortar melamina es imprescindible. El disco incisor es un complemento que está incorporado en sierras escuadradoras, dimensionadoras y seccionadoras. Su función es trabajar simultáneamente con el disco de corte y de esta forma evitar el despostillamiento de ambas caras del tablero, obteniendo un acabado profesional. Siempre será importante que el disco de corte y el disco incisor estén perfectamente alineados entre sí para que exista una sola línea de corte. La profundidad de la ranura del disco incisor debe ser de 3 a 4 milímetros para evitar el despostillamiento de la cara inferior del tablero. El disco incisor debe tener entre 24 y 30 dientes. Los tableros de melamina de Arauco son fabricados con madera seleccionada y con los más altos estándares de calidad. Esto ayuda a que obtengas más metros de corte, reduciendo los costos de mantenimiento y afilado de los discos. La calidad y tecnología de los tableros Arauco te permitirá entregar el mejor acabado en tus proyectos. Síguenos para más tips de expertos Arauco.